Buenos Aires, 3 am. La puerta se abre. Un guardia de seguridad se levanta de su silla y se pone a hablar, pero en la imagen no se ve a nadie. El señor asegura haber visto a una anciana que le pide ingresar a la habitación 915. La señora da su nombre. El hombre la deja pasar, pero al reportarla con sus compañeros le avisan que esa persona había muerto 24 horas antes. En Colombia, otro guardia levanta el puño y saluda a un supuesto compañero, pero sus otros compañeros le comunican que esa persona acababa de morir. En Argentina, un portero de un edificio asegura ver en las cámaras de seguridad a una mujer en la puerta, pero cuando mira hacia la entrada ve que no hay nadie. Claramente, muchos espíritus que no resolvieron alguna cuestión en la tierra no descansan en paz hasta asegurarse que esa cuestión quedó resuelta. Recuerda rezar por tus seres queridos para que se eleven hacia el alma mater. Si te gusta el contenido, suscríbete a mi canal.